en las reuniones que he tenido en Washington con varios inversionistas, estas mismas calificadoras de riesgo nos han manifestado que un elemento que está preocupando a todos los inversionistas son estas fricciones políticas que se están dando en el país y que obviamente generan un ambiente de incertidumbre. Pero ante la explicación que hemos dado a los inversionistas, a estas mismas calificadoras, en su momento, el precio del bono que estaba reduciendo, cayendo ha empezado a tener una recuperación. Porque los inversionistas, después de las charlas que hemos tenido con ellos, han entendido que el problema de la economía boliviana, de su reconstrucción, no es un problema de los económico como tal, es un problema de estas fricciones políticas que se están dando y que están impidiendo que la economía siga avanzando. Eso lo han entendido muy bien afuera y ahí se ve, este es el dato cerrado hoy día a las 6 de la tarde. No es un dato de, de ayer o anteayer. Fíjense que ha habido ya una mejora en el precio de nuestro bono y obviamente eso es por la explicación que hemos dado a los inversionistas y que hemos dado también a las mismas calificadoras de riesgo.